Hola, hola, buenas a todos aquí Sobar comentando un día sobre el tema Y hoy volvemos con otro gameplay de la beta de Bloodborne 3 Estábamos ahí calentando motores para lo que tiene que llegar Viendo a ver qué ocurre, probándolo todo Y aquí seguimos al pie del cañón, un día más Vamos a por otro gameplay Y esta vez nos va a tocar por seguir más o menos la línea Vamos a jugar con nuestro equipo de la unión élfica contra... El. Uy, ¿dónde está? All Clan Riders, ¿vale? Que era el, el equipo contra el que estamos probando los. Eh, a jugar contra los orcos. Contra los orcos negros. Este partido. O sea, ya para mí, si. Entre comillas, es difícil o, o no estoy muy cómodo jugando con equipos de pase. No sé si estamos, ¿no? Jugar contra un equipo que van a ser todo leches. Mmm. Está complicado. Uy, este, este, este, este plano es nuevo, eh. A todo esto, es, o me parece importante recargar el hecho de que vamos jugando en la beta y conforme van pasando los días, cuando tienen un pa un pequeño paquete de resolución de errores que, bueno, eh, pasa esto, pasa lo otro y lo han solucionado, cogen 4 o 5 errores corregidos y hacen, boom, y, y hacen un parche para en la beta, media horita... Mete en el parche y a seguir jugando. Y eso me parece una barbaridad. O sea, el trabajo que está haciendo Cianite con, con esta beta me parece admirable, tío. Que, que, o sea, que tú puedas seguir teniendo tiempo de juego dentro de la beta. Y que. Uh, vale. Vale, como siempre, no tenemos. Uh, vale, aquí les. Que, que sigas teniendo el tiempo de juego de la beta Que al fin y al cabo nos duraba una semana Hasta el día 13 de junio está en operativo Vale, vamos a recibir Y que añadan... Uy, no. A ver, a ver, que nos coloquemos No perdamos el tiempo Estamos todos bien colocados, ¿no? Líneas, blitzers, blitzers todos los receptores, vale, perfecto Eso Y que te den que te den tiempo de, de juego con esos errores corregidos, pienso que es, eh, al menos pa para mí o en mi opinión, maravilloso. Vale, defensa de tropieza, perfecto. Y aquí, y nos vamos a quedar. Aquí esto está bien, vale, a dos dados, perfecto. Podía haber usado, porque tengo bloqueo aquí. Ah, no, era el blitzer, tú Vale, menos mal ¿Han hecho una...? ¿Una corrección de traducciones? Puede ser No lo sé ¿Vale? A ver, vamos a hacer primero mo nuestros movimientos Vale, ok, aquí no hay nadie Vamos a adentrarnos Es que no sé si adentrarme ya o esperarme Vale, voy a ubicarme por aquí con este. Es que aquí lo voy a tener. He podido abrir aquí, pero no tengo más hueco al que tirar. Y, y aquí, ¿qué tal? Por un lado, vale, ni tan mal. Aquí. Y persigo, vale. Vale, esto está. Esto no está nada mal. Vale, vamos a tirar aquí. Vale, me gusta. Uy, boy, ya se nos va a pasar el tiempo. Vale, perseguimos. Ok, y vamos a... Cogemos el balón aquí. Sí, y aquí está bien. Vale. 83% de recogida. Vale, bravo, chicos. Vale, y ahora vamos a gastar tiempo extra. Yo creo que en los primeros turnos siempre es estrictamente necesario gastarse tiempo extra. Y ya luego, ya luego te... Pero esto va a estar difícil Ah, no, bueno Sí, va a ser un lado Vale, perfecto Y no me muevo Vale, aquí voy a venir aquí a apoyar Vale Nah, y esto está bien Y así estamos Así estamos perfectos Vale Ok, fin de turno Listo ¿Qué hemos gastado? Nah, 30 segunditos Del tiempo Creo que han corregido... Ah, creo que no, no nos ha salido aún, pero creo que han corregido el, el dado de ambos ceden. Porque aquí, por ejemplo, si lo veis abajo a la derecha pone... Eh, eh, permite al jugador que la que la posee, no ser derribado. Vaya, hombre. Eh, a ver, que lo leamos. Vaya, hombre, no he cogido ninguna línea. Aquí, permite ser... Cuando se elige, un ambos caen en un bloqueo. Entonces, entiendo que ya han... Corregido ese pequeño fallo de traducción. A ver si lo podemos ver. El puje, Bueno. Vale. Venga, al pozo Nah, este partido va a ir de calle. Ah, no. Sin bordes. Eh, vale, esto es un línea. No vamos a repetir porque no quiero perder el turno. Vale, me voy a quedar. Perfecto. Vamos a acudir con este blitzer hasta aquí. Vale. Y además luego me puedo seguir moviendo. Perfecto. Vale. No me muevo. Toma ahí. Uh, ha ido muy bien, ¿no? Diría que sí. Vale, vamos a acudir aquí. Nos vamos a poner aquí detrás. Y vamos a cerrarnos ahí en ese, en ese lateral que estamos más o menos bastante protegidos con este receptor. Vamos a correr yardas hasta allá, ¡perfecto! Y nada, en el próximo turno hacemos un touchdown como una casa. Vale, vamos a venir aquí a cerrar. Eso es, cerramos aquí. nada si es que no van a tener tiempo para moverse. 20 segundos nos quedan, vale. De aquí vamos a huir. Nada, vamos a dejarle todo ese costado y ya está. Vale, vamos a juntarnos aquí nosotros tres y ya Perfecto, bueno, este lo vamos a pasar hacia aquí Y apañado Vale, que no pasa nada, si quiere venir por aquí Bueno, ¿me puedo bajar hasta aquí? Vale, pues bajo hasta... Sí, bajo hasta aquí Vale, y este lo vamos a meter aquí Por acabar de cerrar esta zona Vale, vale, vale Vale, fin de turno, perfecto, vale no sé, yo lo, al, al menos a lo que. a lo que aspiro es ir rompiendo mano con este Blood Bowl 3, ir acostumbrándome a las cositas de, por ejemplo, pues el, con el espacio confirmar la acción, con el, con la tecla del. del menos acabar el turno y demás, e ir ajustándonos a los tiempos de juego. Yo pienso que eso, o sea, como jugadores al fin y al cabo es eso. Y tratar de. oh lo lo lo lo, ¿a dónde y por qué? ¿ves? esta acción de Blitz no tiene sentido. ¿Por qué? ¿Por qué? razón activas una acción? se activa? No, no activas, porque no ha hecho nada para activarla, sino cómo se activa la acción de Blitz al mover. No lo sé. No, no, no. cero sentido. Claro, y ahora Claro, siendo tú el, el entrenador de los orcos, tu turno ahora no tiene sentido. O sea, has perdido la acción de Blitz, que era la única que podías hacer. Y es que no te vas a poder posicionar por aquí. Tampoco, para taparlo. Bueno, sí, pues moviliza los goblins, pero ya. Ya está. Ojo. ¡Dios! Y si se ha jugado esquivas, tío. Vale. Ok. Vale, vamos a quitarnos hasta encima. Vale. A ver, seguimos. Perfecto. podemos, sí. maravilloso Defensa de pronto derribado nos quedamos, ojo what ahora <ríe> ese tipo de cosas son las que me rayan muchísimo vale, ok nos movemos hasta ahí, yo entiendo que estando ahí, debería poder hacer un pase, debería ¿Ves? ¿Pero por qué no puedo ahora? ¿Vale? ¿Y aquí? Vale, hemos podido. No se va a tropezar, ¿vale? ¿Podemos hacer la entrega? ¿Sí? ¿Vale? Nada, ah, perfecto. Los... Los elfos son una locura. O sea, turno 3 y está... Nada. Nada, nada. De locos. Ahora. Apañado. Venga. Es que... Teniendo... Teniendo en cuenta que... El despliegue de los... Bueno, a ver, yo siendo un equipo orco no haría el despliegue así... Para nada. O sea, tener a tus orcos puestos... Mmm, no sé... En última línea... ¿Por qué razón? Así estamos bien, ¿no? Sí, vale. Fin de turno. Ah, vale, que pateamos. Vale, pues nada, no, pateamos aquí en el lado de los goblins y ya está. Bueno, pateamos. Me entendiste. Árbitro oficioso. Por cada manager. Un Resultad, de seis es Vector factor fan. Resultado, elige uno de sus jugadores en el campo. Eh... Vale, y bueno y encima es enemigo tú. Es que es turno 3, eh. O sea, esto vamos, vamos a ir. Uh, rapidito, rapidito. Oiga. Oh, aquí. hijo yo. Vale, aquí me agrupo con mi. Uh. Vale, no pasa nada. Vale, que me empuje y ya está. Dios, ¿vale? ¿Ves eso? Aquí vamos a tener posibles. Ojo, vale, pues nada, lo siento. ¡Hala! ¡Yo! Sentí mal, Vale. Ok, ¿cómo nos vamos a mover? ¿Ves que nada, cuelo con el receptor y ya está. Otro tasto. Eh, bueno, a ver, antes de jugarnos tantas cosas, vamos a, a empujar un poquito ¿Qué? Oh Ya Que estaba lesionado, pero se ha, quedado, se ha quedado el goblin ahí Jo Vale, este elfo me lo voy a dejar en el suelo Vamos a aplacar aquí, así Me gusta, un dado, perfecto Perseguimos Dale y esta tenía un poquito más de sangre, ¿no? Algo más de sentimiento, pero joder. Oh, eh. Vale, empujamos hasta aquí y avanzamos, ¿vale? Perfecto. Vale, vamos a traernos a los lanzadores hacia allá. Claro, pero es que tienes ahí el hueco y no tienes nadie para taparlo ni protegerte. O sea, es... Yo, evitando el contacto, por favor. Que no se nos muera nadie. 40 segundos, vale. Vamos a buscar aquí, a lo mejor. No, esto es mala idea. ¿Y si. ¿Tienen fuerza 4? Sí, nada, no, nada. No, esto es que me, me sale la cuenta. Venir aquí, jugarme la esquiva. Perfecto. Vale, con este receptor. Vámonos hacia allá. Vale. Nos jugamos el tiempo extra. Vamos, campeón. Tú puedes. Man, ah, perfecto Y con este nos colamos hasta aquí sin tocar ni una zona de defensa enemiga, ¿eh? Nah, son una pasada tú, los elfos lardas es que con todo ese movimiento, o sea, yo literalmente es el punto contrario a lo que estoy acostumbrado, es como, bueno, pues nada, me cuela hasta la cocina y me recorro medio campo en un turno, tiene una cuadrícula de movimiento brutal. Con los enanos, mira, es que por ejemplo cuatro de movimiento Y esta gente tiene el doble Literalmente el doble Es una pasada Es una pasada Es muy difícil Jugar con Con equipos de choque O sea, tienes que oh, wow. Ha muerto por lo menos Wow, y el balón ¿Dónde ha quedado? Eh, sin bordes, por lo que sea Venga, los dos al pozo ¿Dónde está el balón? ¿Lo tiene el troll? What, ¿cómo vamos a parar eso? Vale Vale, pues nada Sin bordes al pozo y, y que sea lo que Dios quiera En el siguiente turno Nosotros más o menos estamos aquí Todos juntitos y tardaremos Ellos deberían tardar en avanzar Ahora es cuando le entrega el balón a un goblin Y, y, y lo lanza así uh, Como hicimos nosotros en el capítulo anterior A ver, a ver, ¿qué, qué, qué queda por ahí Ojo, ojo ¿Lol? ¿En serio? No puede ser que tu turno sea Ok Levanto estos goblins y ya Lol Vale, me vengo. Pues nada, vengo con el blitzer aquí. A repartir castañas. Me la juego dos rojos mismo, da. <risa> eh... Vale, perfecto. Porque yo tengo bloqueo. Muy bien. Nada. Y me crono. Porque por ese lado. Ah, digo... Vale, confiamos ah, perfecto, dos 0 ala, pa' adelante mm, es eso, hay, hay turnos que la verdad no tienen sentido Ahí... a la IA le tienen que pegar una vuelta, eh A la IA le tienen que pegar una vuelta y hay que ver qué cositas nos, nos traen para el online, ¿eh? Yo de eso tengo muchas ganas. Eh, vale, sí, nada, no, desplegamos así y ya está. Vale, y pa es que pateamos de nuevo. Vamos a complicarnos un poquito la vida. Vamos a patear aquí detrás. ¡Ay! No falla, ¿eh? ¡Qué brazo tienes, tú! fans uh. LOL Se nos ha saltado un turno De gratis O sea, el evento no lo hemos podido hacer uh, un Vale, aquí Bien Y podemos apretar más aún el balón Está, Me gusta, me gusta Vale Sin bordes Al solo los dos ¡Oh! Hemos caído lesionados nosotros Yep Eso está feo Dos dados, vale, perfecto Pero vamos o no vamos Vale Defensa derribado, perfecto Uh, uh. Ah, digo, le ha costado, eh Vale, aquí Y me quedo Uf. Venga, vamos chicos Dios, qué reventada la ha pegado Vale Vale, vamos a acercar este Aquí Aquí dije Vale Uy, está pesito, eh Vamos chicos Ahí estamos Venimos a placar aquí ¿Cuánto es esto? Ah, no, no, no, no, calla, que los que lo hacemos contra el balón. Vale, un dado, bien. Sí, toma ahí. Vale, lo has lanzado bien, eh, Uf, lástima. Es que tengo la presión de la recogida y eso no me gusta, pero para nada. Vale, empujamos A ti te empujo aquí Y me quedo Vale Aquí que nos vamos a acercar para meter presión Con este hombre aquí en el centro Vale, y me la voy a jugar Vamos a dejar los receptores O sea, los lanzadores ahí como están Y voy a jugármela a hacer esto de aquí Vale Nah Es que... Y me vengo hasta aquí Nah, pues De sobra Nah, maravilloso Nah, vamos a tomar una libertad De poder hacer esto Vale, perfecto Y nada, apañado Pues ahora, siguiente turno ¿Acabamos ya? Ah, no, vale, es el turno 7 Perfecto El turno 8 está 3-0 la primera parte Va a ser 6-0 mm, 7-0 a lo mejor Es un abuso, eh O sea En el siguiente partido Cuando jugamos con humanos Cambiaremos el equipo de De orcos Porque... Uy, uy, uy, uy, uy, Vale, ya está Es que no llegas No llegas Tienes todos tus goblins En primera línea Comprometidos Por lo menos A salir de una... Bueno, este no pero con ese goblin solo para hacer el blitz no llegas. O sea, no llegas. Te, te la juegas a tirar dados rojos. ¿Vale? No y le saldrá fácil. bien. Sí. Vale, que me empuje ya está. Bueno, que me empujen me acerca al orco. No, irá aquí. Nevermind. O sea, es otro touchdown nuestro, ya está. Sí, en el siguiente partido en el que jugamos contra humanos, o sea, con humanos contra orcos, ahí cambiaremos el... Vale. Ahí cambiaremos el equipo de orcos por lo que pueda pasar. ¿Ves? ¿Por qué han cambiado de, tu de turno y yo aún tengo... O sea, porque está contando ya el, el tiempo. Cuando es a un turno del equipo rival Eso está, está feo, está feo ¿Llego a placar? No, con nadie, ¿verdad? Vale. Uh. vale No, es que está... No me gusta, tío Tendría que... Porque no tengo información Cuando voy a hacer el placaje, por ejemplo Igual que pasa en el 2 Vale, ahora sí que lo veo Pero, por ejemplo Si yo quiero placar ahora Y placo ¿Ves? Aquí no tengo yo información de mi jugador Ni, ni de mi jugador, ni el suyo Si tengo un ambosceden ¿Por qué me decido por el ambosceden o no? No sé si me explico, ¿sabéis? Y, y pienso que es algo que si sí tenía Blood Bowl 2 Que hemos perdido, y eso está feo O sea, pienso, pienso que era una implementación muy buena O... No sé, es el detalle de ese de... Ok, veo que está pasando en el placaje Tengo información de... ¿Sabes? Tengo un apoyo para decidir Si... Si placo o no ¿Es Eso por mi parte Pienso que es un punto muy importante Dios, cuánto movimiento, ¿no? Vale, ok Nos colocamos así, pero... Queda un turno nada más ¿La balanza? Ah, bueno, juegan ellos el turno y ya está, ¿no? Defensa sólida. Ah, vale, puedo movilizarme. ¿Qué? What? No he entendido que he movido O que se supone que hemos movido Pero da igual No, ya está, o sea, no hay nada más Vale, o sea, es el movimiento que he hecho Pero que había tardado un montón en ejecutarse Vale, comprendí Esto es turno de basura, liderar O sea, sáltatelo y ya está Porque ni siquiera tienes placajes Claros Vale, ok, me vas a gastar el Blitz ahí Pero ya está, se acabó ¿Sabes? Nah, es mero trámite este partido ya Literal Vamos a forzar la máquina a muerte Vamos a dar pases ahí Línea, receptor, Blitzer Hemos perdido un... Un blitzer, en serio. No, no, el otro el blitzer está aquí. Vale. No, sí, así estamos alineados, me parece bien. Vale. Disgusting, ¿eh? ¡Lo! What? ¿Por qué razón hemos perdido el turno 9? Celda de destino aquí Uf, Lo ha dejado seco Vale, aturdido. Madre mía tú. Menuda fiesta de dados Vale, aquí, a dos Perfecto Tropieza y no me muevo Toma ahí Vale, aquí Y lo reviento Vaya Vale, aquí y no me muevo El troll está ahí mareando ¿Por dónde nos vamos a poder colar? Ves, es que ahora el troll aquí ya me molesta mucho Vale, vamos a acercarnos un poquito Eso es Vale Y ya con estos Luego con los lanzadores Voy a ver si me puedo colar por aquí Vale Venimos aquí No Venimos aquí Y placamos aquí Vale, estos son dos dados Perfecto Super clean Ah, perfecto Defensor derribado Vale, vamos a perseguir Por seguir con... Vale Y nos podemos colar así Recto Como quien no quiere la cosa Vale Vale, podemos tirar... Bueno, es que con el a por ellos... No. no, no, no, no, no me la voy a jugar. Vale, podemos cruzar por aquí en medio. ¿Esquiva de quién? Ah, de este. Vale, me la juego. Así hemos venido a jugar, así vamos 3-0. ¡Qué puñetas! ¿Ves? ¿Y por qué sacas ahora los dados? No me gusta. No me gusta el hecho de que... Te lo señalice de esa forma No lo sé O sea, vale, te enteras del rol que haces Y no lo tienes que mirar específicamente En el log de aquí abajo a la izquierda ¿No? Pero ¿Sabes? Llegan tarde los dados O sea, por ejemplo Si tengo que hacer dos o tres O más esquivas, ¿qué pasa? Llego al final Me vas a tirar los dados luego Claro, en caso De que palme Voy a caer antes Uf. Está feo eso, ¿eh? Quiero decir? No me parece mala idea que me enseñes el, el rol que yo saco Vale, eh, aquí Y voy a seguir Que por aquí me puedo volar Uf, qué poco movimiento tenemos, ¿no? Vale, 83%, nah, secuela seguro. ¿Ves? Pero por ejemplo, me sacas ahora los roles y yo sé que he sacado un 2 y un 4 porque te lo veo ahí. Dos rojos. Venga, tírale. Con alegría. ¡Puah! Me loqueo. Eh. Aquí. No eso. Toma ahí. ¿Sabes? Un elfo le pega un puñetazo como si nada a un... ¡Epa! No, no, no... Le pega un puñetazo como si nada a un orco rollo... ¡Quita! Vale, ¿y qué hago yo para confirmar? No puedo, entiendo. Elige él. ¿Tengo que clicar? Vale. Sí, he de clicar... Vale, ¿puedo ir? ¿Venir? Vale, primero hagamos eso. Recogemos. Uy, pero ¿por qué él tiene un, una bola en la mano? Loli, no puedo hacer una entrega. Solo pueden hacer entregas los lanzadores. Levantarse. Entrega. ¿Tengo el balón? En serio, me parece buena pregunta. Porque es que este orco tiene el balón. Ah, no. Parecía que tenía el balón en la mano. Me he confundido yo. ¿Y por qué no le puedo hacer ahora una entrega? No lo sé. Lo descubriremos en el próximo capítulo. 83%. ¿Ves? Llegamos y me saca ahora los dados. Un 4 y el otro. Un 3. Vale. Ok, de hecho me voy a plantar aquí Y en el próximo turno hacemos un pase y probamos Vale, y nada, ya está Hay que probar cosas, hay que probar cosas No vamos a poder jugar en ataque en ningún momento, ¿eh? hemos jugado siempre defensa Pero bueno, balón al hueco y recogemos nosotros A ver cómo va a jugar él ahora Ay la verdad es que son muchas cosas que pulir. Tiene muchas cosas que pulir la IA. Muchas, muchas, muchas. O sea, ya, partiendo de la base, el despliegue, el pochete, eh, acciones, el turno de antes que ha sido, vale, levanto un goblin y ya, no hay más acción que hacer. Pero, por ejemplo, este está aquí de seguro para cerrar, siendo un orco. Está aquí, man. Dios. Dios Y solo lo ha aturdido, eh A ver. Sí Vale, o sea, doble 6 para el la, Para el Placaje, para la armadura Y luego el otro, la tirada de herida no ha salido bien ¿Ves? Pero por ejemplo, solo te saca Aquí es que no sé si se ve, bueno, es tuneado Aquí sale Ojo. Eh, sin bordes Toma ahí, a tu casa Vale, ok, pase Pase, pase, pase Vale, pase Aquí What Aquí Va Pase aquí eh, eh, eh, a ver, oh, oh, que fea es la mecánica de pase, por favor. O sea, es utilizable tras la declaración de pase. O sea, declaro el pase, vale, y ahora selecciono dónde lo quiero pasar. Dos segundos y ahora. Vale, y ahora sí Uf, Vale mm, mm, mm, mm. Rara, o sea Supongo, supongo Y repito, supongo Que todas estas mecánicas te las enseñan En el tutorial, pero Viniendo de Blood Bowl 1 De Blood Bowl 1 Legend Legendary Edition Blood Bowl 2 En el Blood Bowl 3 es súper... O sea, no es nada intuitivo De verdad, ¿eh? De verdad, no me ha parecido... Uy. Vale, así mejor ¿Os, ca os cambiéis, gente? ¿No puedo intercambiar jugadores? ¿No puedo intercambiar jugadores? Bueno, fin de turno, da igual Vale, y vuelvo, vuelvo a patear Pues nada, a nuestro rincón Venga. Un soborno gratuito. Turno 13. Me fijaré, eh, porque al principio, ahora. Oh. Porque ahora, al principio del. Una celda destino. Al principio de esta parte. Creo que hemos perdido los dos equipos el turno 9 y hemos empezado. El partido en el turno. O sea, la segunda parte en el turno 10. Entonces, no sé yo eso cómo está. Vale, que me empuje y ya está. Aquí, todos juntitos, nosotros todos juntitos. El placaje del goblin es brutal. Vale. Vale, vale, vale. Vale, empuje. Y no. Es que viene, viene y el troll quieto. Los orcos quietos. No sé. O sea, da rabia porque da la, me da la sensación de que son partidos vacíos. Literalmente, que no. A ver, iba a decir. Parece que no hay color Pero es que no hay color Vale, tengo el, el Blitz ¿Ves? Ahora es un doble 6 Y a mí me da la sensación de que con esto Lo tendría que haber lesionado Pero si os... ¡Uy! Ok No veo el... Este despegable? ¿Se puede? No, es que no puedo navegar por el... No, no se puede navegar por el loj. F. Vale, pues nada, a ver, vamos a tirar. Hacemos marcha mi gente. Vale, eso es buen blitz. Pues nada, ambos al suelo y siguiente turno. Vale. Uf. Vale, realmente estúpido ¿Ves? No sé, no hay... Es eso, falta de información Todas estas cositas las vamos a ir apuntando Y las recopilaremos De cara al futuro cuando acabe la gaveta. Que ya... Bueno, cuando acabe que, que cierren el periodo de beta, que ya tengamos los partidos vistos, que ya tengamos la información toda recopilada De, de, de que hemos podido jugar, que hemos podido disfrutar en la taberna, etcétera Vale Todo eso, todo eso, todo eso Todos esos detallitos de, ok, que teníamos y que ya no tenemos Todo eso lo vamos a recuperar aquí, lo vamos a traer y lo vamos a ver pero bien ricamente. Uf, peligroso, eh. Peligroso. Prefiero jugarme eso. Vale, está bien. Hasta aquí vengo con una esquiva. Ah, porque es algo de la de este. Venga, va, que hay que echarle un par. Perfecto. En verdad, esto ha sido súper malo. 87, 83% de esquiva. Vale, y yo deduzco que te la has pasado, ¿sí? Con un 5, vale, supongo que está bien. Vale, vamos a acercarnos un poco. Hay, mmm, que la ah, no, no, no. que la visual no salga No me gusta ¿What? Uh, le, vale, vale, vale es que le cuesta Vale, jo, es que voy súper por delante a la cámara, eh Oh, por aquí nos podemos colar. Dios. Vale. Este, este, este movimiento no lo he visto antes, ¿eh? ¿Ves? Mm. Se para, repetimos. Vale. No podemos movernos mal ¿no? Ok. Eh, fin de turno. Vale, vale, vale, vale, vale. Bueno, nos quedan dos turnos nada más. Ha sido un partido entretenido. No cabe duda, 4-0. A, a ver, hemos pasado por encima. Pero porque la IA. Mmm, falla un poquito. Falla un poquito, falla un poquito. Vale, su turno. Yo estaba yo ahí meditando, digo, ¿qué ha pasado? <ríe> Vale, creo que no hemos hecho ninguna falta en lo que llevamos de beta. Vamos a probar una ahora, total. Además, tenemos el soborno, a ver si funciona. Yo, a este, el me lo van a hacer papilla. A ver si podemos reventar uno de los orcos. Dios, ¿llegas? Toma ahí. Vale, nada. Perfecto por nuestra parte. Vale, vale movimientos, movimientos para aquí para allá Uff, ese pincho Vale, turno 15 uh, uh, uh, uh. Vale, tú arriba Confirmamos Vale Con este blitzer aquí Dos rojos, vale. Vamos a ponernos aquí y a, a aquí. A apoyar a los dos lados. No sé si vamos a tener asistencia aquí, pero bueno. Oh, vale. Perseguimos. Dios, que está rojísimo, tío, de toda la sangre. Ah, no tengo nadie para hacer la falta. Ah, puedo venir con ese, vale. Vale, un dadito. Vale. Me quedo. ¿Ves? 6 y 5. Pasa la tirada. Wow, ¿dónde está? Buah, qué va. El log se perdió hace tiempo, ¿eh? No nos está mostrando para nada lo último. Bueno. Vale, vamos a probar. Vale, el, el, el gesto de falta está muy bien. Ok, no han pitado nada. No tenemos que usar el soborno. Vale, nos colocamos aquí. Sí, con un 83% de probabilidad de que salga. Ojo, vale. Venga, pase un poquito largo. Pase, confirmamos y ahora lanzamos. Dale ahí, dale. Vaya, vaya, vaya. Hasta, eso no me ha estado pocho. Eso no me ha molado. Vale, bueno, al fin y al cabo, lo dicho, ¿no? Nos tenemos que acostumbrar aún a una, las mecánicas, ¿no? Que sean mejores o peores. Mejores o peores, no. O sea, son, son, son distintas, pero en el hecho de que sean distintas, ya... Pff, es que uno tiene unos partidos a sus espaldas ya, ¿eh? Pero... Bueno, y como yo, prácticamente toda la comunidad, quiero decir. Si, si, si arrancas ahora de nuevo con el Blood Bowl 3, porque te ha llamado la atención, te ha gustado, sí. estás viendo contenido y te gusta el juego, te mola el mundo de Warhammer, pero no lo has probado nunca. No, no pienso que sea un mal juego para empezar Hemos reventado un goblin, ¿no? Sí No pienso que sea un mal juego para iniciarse con... Vale, sí Puh. Aquí, vale, perseguimos Lo dicho, no pienso que sea un mal juego para arrancar Porque está bien Pero claro, al iniciarte con este... No tienes manías o no tienes ya Mecánicas anteriores Asimiladas y eso al fin y al cabo Te ayuda bastante eh, Vale, hemos perdido el balón muy fuerte Pero esto es ya en el último turno Así que vamos a disfrutar Ahí no me han salido porcentajes ¡Eh! ¡Oiga! ¡Oiga, Oiga, oiga, usar un soborno Discutir decisión Modificar de útiles para entrenamiento brillante. Si el resultado es 2 a 5, el jugador es expulsado y se produce un, un cambio de posesión. Si el resultado es 6, se produce el cambio de posesión, pero el jugador no es expulsado. ¡Dios! Vale, el soborno es súper importante. No hay un cambio de posesión con el soborno. Eso creo que es nuevo y no lo habíamos visto. Vaya, hombre. Nada, fin de turno Fin de turno y fin de partido Eso de discutir decisión Me parece una mecánica súper interesante Para los equipos que les gusta ir al barro En plan, tienes jugadores con faltas Tienes jugadores con... O sea, con faltas, con juego sucio Y este tipo de habilidades Que te hacen aprovecharte de rivales que están en el suelo ¿Sabes? Tienes un especialista de eso y, y, y oh, uf, puedes insistir mucho y con el, con el discutir discutir decisión puedes si tienes suerte con los dados puedes salvarte y, y continuar usando ese juego sucio no sé está ¿ves? Uh, está muy bien está muy bien está muy bien bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que estéis disfrutando de la beta de Blood Bowl 3 estamos trayendo aquí en la taberna con todos estos partidos lo de siempre dejadnos los comentarios cualquier cosita que queráis comentar y os atenderemos sucesamente. Además de todo eso, lo de siempre. Seguidnos en Twitter a los dos, tanto a Kirby como a mí, que van a estar los dos en la descripción, que comentamos un poquito de todo. También, seguidnos en Twitch. Abrimos directo normalmente todos los miércoles, sobre las 7, 7 y media. Arrancamos, arrancamos directo, charlamos un poquito con vosotros y jugamos a lo que sea. Ahora mismo nos estamos dando cañita a Itechu, pero vendrán más cosas. Además, suscribiros a este canal de YouTube si no sois suscritos. Hacemos contenido diario de calidad y cada día mejor. Gracias a vosotros. Así que... Y esto es La Taberna, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego. Adiós.